Hola muchachos, ¿cómo están? Espero les estén pasando súper bien, soy el tío Hearthstone y hoy vamos a hacer mejora, vamos a gastar 10.000 créditos viejo en mejorar cartas y subir niveles de colección. Okay, estamos comenzando, acá está toda la gente en el chat, estamos en stream, acá la gente se ha vuelto loca viejo porque quiere saber qué cosas van a salir, yo no sé si me va a ir tan bien como me fue la vez pasada que abrí también, pues creo que saqué como 13.000 créditos ahí y subí como 280 niveles, pero hoy solamente vamos a darle 10.000 créditos, el nivel en el que estamos comenzando es el nivel 1882 de colección y pues esperamos más o menos o aproximadamente subir 230 niveles con los 10.000 de créditos que le vamos a poner. Poner para poder ir mejorando las cartitas entonces acá junto con la gente de chat que yo agradezco gracias a su compañía eh, agradezco mucho eso vamos a darle ahorita a la mejora de cartitas esto es un proceso pues que ustedes no se preocupen no van a ver así todo completo y van a ver casi el Ese es lo bueno de youtube viejo que acá en youtube eh, la gente va a poder ver el va, va a poder rebobinar el tiempo rapidito acá no no tienen que estar así que tío, viendo al tío mejorar cartita por cartita ese privilegio lo tiene la gente que está en stream pero acá en youtube también tiene el otro privilegio de que el tiempo se adelante rápido. Entonces, bueno, Ah, otra cosa también importante y siempre el consejo, lo siempre, siempre el mejor valor que van a sacar en mejorar una carta va a ser de, de gris a verde, o sea, ruptura de marco, ese es el mejor valor que van a tener, así que cuando ustedes mejoren cartas, traten de priorizar la mejora de las cartas que tienen el marquito gris, eso es el mejor valor que van a poder obtener y después de eso ya mejoran a discreción a como ustedes quieran, es decir, a la, a la carta que les guste, la llevan a infinito 10.000 veces si quieren, pero siempre lo importante es por subir una carta de gris a verde eso queda claro y ahora sí comenzamos con la mejora de cartas Y hemos, y hemos terminado de mejorar todita las cartas, y están mejoradas todos, ya tenemos todos los niveles hemos comenzado en el nivel 1882 y estamos en el 2132 hemos gastado aproximadamente 12.000 créditos y tenemos aquí 250 niveles de colección ganados y en total 20 cofres por abrir yo ya reclamé todo lo demás solamente faltan los 20 cofres por abrir y ahorita pues lo que queda pues es abrir y ver cómo nos va aquí, cuántas cartas vamos a obtener, Variantes, títulos eh, Pues ahí los eh, Todas las vainas, el foto de perfil Tokens, Hay miles de cosas acá. Así que acá la gente está que desea buenas cositas. Acá ustedes pueden ver acá debajo en el chat. Todo el mundo está que habla acá en vivo. Y vamos a abrir entonces estos cofres. Y eso también es una forma también de registro de cómo, de cómo va mi progreso. Para que ustedes por ahí de repente puedan tener alguna referencia de cómo les podría ir ustedes. Que no es exactamente el mismo resultado pero ya tienen una referencia. Que eso es lo importante. Así que vamos con el primer cofre. De una vez ya no se hable más ya no se hable más por favor y ya saben si les gusta el video después ahí dejan su like, su comentario sus propias experiencias de cómo les ha ido a ustedes en apertura de cofres eh, no, no es como que una cosa de, de, de manual que tengan que este, llegar a 10 mil créditos para abrir 20 cofres y que les va a ir mejor, no, es relativo al final si ustedes quieren, hacen el esfuerzo si no, abren su cofre de, de uno en uno, ni bien les va saliendo que debe ser casi el mismo resultado seguramente, pero acá abrimos 20 y vemos que tal Así que primero vamos 200 de oro viejo Vamos 200 de oro Acá acaba de tocar eh, Parece, parece que esto me quiere dar un mensaje Me dice tío tú estás conectado con Con el dinero viejo Estás conectado con el dinero me está diciendo acá Ok lo único que pido Es que no me des variantes píxeles Dame las variantes navideñas que me faltan Dos variantes navideñas ojalá que al menos me dé Unita Patriot, Patriot, nada más estoy feliz a ver vamos Siguiente cofre Bien, fichas de coleccionista. Siguiente cofre: 100 fichas de coleccionista, viejo. Nada más. Seguimos todavía. La gente ha votado porque me van a tocar 4 cartas. Es su predicción: 4 cartas de 20 cofre Vamos a ver si, se, si la hacen o no la hacen. Dice que son los que más han votado ahí por él. Por la, el resultado de 4. Así que primero, siguiente. Lo quiero todo, viejo. Bueno, algo me quiere decir este título, ¿eh? Algo me quiere decir este título. Lo quiero todo. Algo me quiere decir este título. Bueno, ya. Un título por ahí que acaba de tocar, viejo. No te lo puedo creer. ¡Siguiente cofre! 100 fichas de coleccionista. Bueno, ya con eso tengo para comprar una carta nueva. Ojo, eh. Con esas fichas. Ya, ya llegué a las mil fichas ahorita, eh. Ya he llegado a las mil fichas, eh. ¿Cuántos tienen ese título de, yo, de lo quiero todo, eh? <risa> ¡Vamos! 400 créditos. Viejo, voy abriendo ahorita. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto? En realidad, sí, ¿no? Claro, estoy abriendo 5 eh, y no me ha tocado ninguna carta. Eh. Ojo que no me había pasado eso antes. Generalmente después de 13 eh, cofres me tocaba una. Pero oye, no, me, no está yendo la cosa bien ahorita. eh. Y por fin me toca cerebro. ok. Por fin me toca una carta que ya se puede armar un masito con esta cartita cerebrito. eh. Por fin acaba de salir algo generoso. Gracias juego al menos un cerebrito. Pues no viene nada de mal ok, muy bien, seguimos con la siguiente cartita entonces acá y nada, pues no toca carta, toca ficha muy bien, me corrige el juego, me dice tío, por favor no sea muy positivo tampoco vamos con la siguiente, por favor vamos con la siguiente pues bueno, me sale esto esto no lo voy a utilizar, no, no sé, no me llama la atención siguiente, por favor vamos 300 créditos, viejo ¿Por qué viejo me está dando puro crédito, pura afiche, token, título de todo me está dando acá? Me ha dado Kingjet, esta carta también interesante, sí, he visto que algunos mazos de, sí, tipo Dino, ¿no? Eh, más que todos esos masitos. o el de Thanos también lleva Kingjet también, bueno, no tengo Thanos, pero algún día será, así que es una cartita también interesante Kingjet. Yo quisiera que me salga o de Hood, Debry, o me salga este quemado. Dar Daredevil también puede ser, no, no me sentiría mal. ¿Por qué me tratas este juego viejo? ¿Por qué es así esto? A ver, siguiente cofre, vamos. Black Cat, ok, para mazo descarte, que me faltan muchas cartas todavía, así que sale nuestra waifu preferida, Black Cat acá tres cartas hasta el momento que van saliendo ahora sí está saliendo un poquito más seguido me está gustando, vamos a ver sigamos entonces con la siguiente, con el siguiente cofre a ver cómo nos trata esta vez el juego, por favor cofrecito, lindo, el recorrido está por terminar, tú mismo eres cofrecito, sé generoso también con todos nosotros sacamos esto y sale 200 de oro, que es mejor ya que es mejor al menos que recibir un título viejo vamos con el siguiente cofre y justo ahí hablo de título y sale otro título más ya van dos títulos viejo que me están tocando nunca me... es más la, vez, la, la anterior apertura creo que no me tocó ningún título y ahora me están tocando todos los títulos que no me han salido antes me están comenzando a salir ahorita viejo qué está pasando con altura me dicen todavía viejo soy chato viejo no 100 fichas de coleccionista viejo vamos que sople la rosa de Guadalupe por favor tiene que salirme algo mejor necesito que sople la rosa de Guadalupe por favor tiene que hacerlo Bien, bien, al menos me salió una, esto ya está, ok, la variante de Petro, aquí está, me falta solamente la variante de Ebony, pero ya con la de Petro me da, ya me doy por servido, eh. me doy por servido viejo, variante Petro, está. esa variante está genial, muy bien, ok, algo es algo al menos, variante viejo, no, no cuenta como carta nueva, es una variante nada más. Esta cuenta como carta nueva, por ejemplo, Black Widow, muy bien, acaba de salir algo de también por ahí que se juega Black Widow, no está mal, vamos a dejarlo ahí, no está mal Black Widow, vamos ahí nuestra waifu también, nuestra waifu viejo, imagínate, ¿quieres que te mete un par de latigazos Black Widow o no viejo, vamos? 300 créditos, perfecto, estamos ahí todavía en el camino y estamos cerca de que se terminen los cofres también, 100 fichas de coleccionista de nuevo, por favor, tiene que salir algo más, algo más, 100 fichas más viejo, no te lo puedo creer y solamente falta un solo cofre, un solo cofre, nada más para poder terminar esto. Dos semanas de farmeo, viejo Dos semanas de farmeo Pero al menos me ha dado el ulti, la, Justamente la variante navidad que más quería Pues bueno, al menos eso, eh Pero vamos a ver, el último cofrecito En 5 4, 3 2, 1 Yo no quiero ver esto, eh, a ver Yo no quiero ver esto, viejo Yo no sé qué cosa ha tocado acá ¿Qué ha tocado? A ver voy a ver el chat así un poquito para ver qué dice un poquito el chat eh un poquito nada más voy a ver el chat así a ver qué cosa yo no sé qué cosa ha salido eh yo no sé qué cosa ha salido a ver qué dice ahí a ver vamos volteando ahí ¡Let's go! ¡Bien, perro! Salió lo que justo estaba pidiendo. Salió Debry. Vamos, Pixel Varian. ¿Qué Pixel Varian, pajero? Ahí está. Salió Debry, viejo. Mejor carta del mundo del juego. Viejo, salió Patriot. Pa' Patriot. Vamos. Vamos, viejo. Vamos ahí. Vamos ahí. Salió Debri, viejo. Lo que tenía que ser, ¿eh? ¿Cuántas cartas salieron en total nuevas? Creo que 5. 5 cartas. Fipap hizo el conteo. Todo genial, entonces, muchachos. Salió bien. Perfecto. Debry. Cerramos la cosa como debía ser Con Debris al menos Para poder armar nuestro masito Petro después Pero bien muchachos acaban de ver Entonces que me han salido de 20 cofres 5 cartas, me han salido 2 títulos que eso me ha olvidado Acá fuerte, casi me dio una taquicarde cuando salió el segundo título. Pero me ha tocado la variante también de Navidad de Patriot, que ya no tengo la de Ebony, pero pues bueno, Ebony casi no lo uso mucho, así que Patriot lo voy a utilizar mucho más. Y dentro de las cartas buenas que me han salido acá, pues al menos las que están rescatables ahorita, dentro de las recientes que acaban de salir, pues esta carta está buena para Patriot, sí o sí. Esta carta la usa incluso en mazos de Asmat. También está que se usa debre. Así que sirve por dos mazos todavía. Así que está genial. Eh, luego tienes bueno, acá está la variante de Pedro que les estaba diciendo que con eso estoy contento, esta carta pues en realidad en mazo de descarte, si sí es relativo, si es que no tienes algunas otras cartas, pero pues por ahí también que se usa Quinjet es una muy buena carta, creo que para Thanos, y no sé, no sé para qué otro mazo más ahorita, no recuerdo, pero eh, Quinjet es bastante buena, es una carta que también se usa mucho, y Cerebro finalmente me parece, ¿no? en total me han salido unos eh, claro, 3, 4, 5 cartitas, espero que me puedan salir otras cartas más, pero bueno, hasta el momento eso es lo que hemos podido farmear, nos demoraremos dos semanitas más nuevamente y volveremos a traerles igual el contenido de abriendo pues o gastando 10 mil créditos muchachos, así que muchas gracias por haber visto este video